Y amigos de TechCetera, hoy tenemos algo que nos mandó Razer muy especialmente. Se, se trata del Black Shark versión 2X. En este caso es la versión verde, muy atractiva como pueden ver, certificada para Discord, tiene un micrófono HyperCrete Cardioid Mic y tiene force un driver de 50 milímetros. Además, como pueden ver, tiene el adaptador de 3.5 para conectarlo, bien sea al control, pero tengan en cuenta que esto no solo funciona con Xbox, con las consolas. Funciona con PC, con Mac, con Playstation, con Switch y, como me gusta jugar a mí, con el Smartphone. Además, si se fijan, tiene sonido surround de 7.1, es bastante ligero, tiene eh, cancelación pasiva de ruido, lo cual suele ser bastante importante para este nuevo normal en donde todo el mundo está en la casa y la caja es muy hermosa viene en varios idiomas como pueden ver y los acabados están bastante por así decirlo de gama alta porque tiene cuero cierto y las almohadillas están bastante acolchadas como pueden ver no podíamos esperar menos de la marca tiene dos años de garantía. Así que vamos a abrirlo antes que nada. Aquí está la, la tradicional pestaña que uno simplemente jala. Está muy bien pegada. Listo, creo que aquí la jale un poco mal, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Así que aquí ya simplemente le vamos a quitar esta parte que sobró. Y listo. Vamos a proceder. Para gamers, por gamers. ¿Qué quiere decir? Que es un dispositivo que está hecho por gente que sabe del asunto. Y aquí tenemos la documentación en varios idiomas. Muy importante. ¿Cómo iniciar? Bastante fácil. Acomodar el micrófono subir o bajar el volumen, tiene una parte de el mute y cómo conectarlo al PC o a las consolas. Ahora. Las calcomanías de Razer que nos encantan. Y ahora lo vamos a sacar. Taratata. Ta! La hora de la verdad. Nótese acá se ve el verde, que está espectacular. La bolsa es totalmente libre de frustración. No es de esas cosas en donde uno tiene que tener mil herramientas para abrirlo. Fíjense, tiene una funda para que se vea así de bien en el tiempo. Se conserve. Y aquí lo tenemos. Así que vamos a quitarle estas protecciones. Y nótese los acabados tan locos que tiene. Las almohadillas en cuero, muy bien acolchonadas. El micrófono se ve duradero y nótese el diseño, no es cualquiera headset, sino es un headset para gamers. Detalle coqueto, el mute. Si está activado o desactivado. Y algo que vamos a estar haciendo es probarlo, no solo en la consola, sino en el smartphone. Y sí, yo sé, yo sé, muchos van a decir, oye, es que mi smartphone no tiene. Entrada de audífonos. No se preocupen, para eso hay adaptadores y les estaremos mostrando en breve. Así que estos son los contenidos de la caja. El control de Xbox no venía, era solo para ambientar. Aquí lo tenemos. Y el forrito donde cabe perfectamente y queda muy bien protegido. Ok, entonces, ahora la parte de la conexión. Vamos a empezar por los más viejitos. Los que tienen un pc con la doble entrada pues micrófono audífonos y fíjense que viene incluida esta extensión para que no tengan que estar pegado al computador pero para los que tienen computadores un poco más nuevos como por ejemplo este blade hermoso y maravilloso también de, de razer todo bien integrado en la misma entrada hermoso y además les combina con el color del puerto Ahora. Nuevamente hablemos de los viejitos, los que tienen un iPhone viejito o un Android con la entrada de audífonos, perfecto, check, es solo conectarlo y listo. Y ahora, los que son un poco más modernos van a requerir un accesorio como este, de los amigos de Belkin, que deja entrar el audio y además, para que precisamente no se muera el smartphone mientras uno está jugando, también se puede tener alimentación directa. Entonces aquí cubrimos PCs, Smartphones ¿Y qué pasa con los de la consola? Los que juegan Pues simplemente se conecta directamente En el control de Xbox Y listo Toda la, toda la diversión La cancelación pasiva de, de ruido Y la comodidad del Black Shark V2X o versión 2X La vamos a tener así de fácil No toca estar pegado a la consola Fíjense Simplemente desde el mismo control lo tenemos Bueno y ahora lo vamos a probar precisamente A ver qué tan suena este headset y qué tan cómodo llega a ser Penalty Y para el penalty lo vamos a probar Así que lo vamos a conectar Y aquí vamos Efectivamente para celebrar Ok, vamos a subir el volumen aquí vamos pero no botarlo ¡sí! <risa> y aquí oímos la celebración te voy a decir que no están pesados están bastante ligeros el cable tiene la longitud que debe ser y el hecho de poder tener el volumen acá es toda una ventaja además buen volumen el televisor está bastante bajito y acá puedo subir lo que quiero el sonido se encapsula obviamente como suele pasar en los over ear y está bastante bien ahora mi única preocupación es qué va a pasar cuando lleve más de 5 minutos porque generalmente me da mucho calor en las orejas, así que ya en breve les contaré. Ya hemos jugado un tiempo y sí, sí da un poco de calor, no es tan mal, pero la verdad es algo que suele pasar con los audífonos over ear, que efectivamente pues como cubren más superficie tienden a, a calentar más las orejas pero en general creo que para un gamer que necesita solo cancelación pasiva, no activa están bastante bien, están cómodos, los materiales eh, se ven bastante premium y obviamente tienen muchas ventajas como las opciones de conexión multiplataforma, así que eh, dado que Razer es una marca de muy alto perfil, los audífonos eh, realmente son lo que se espera. ahora, como lo hablábamos fuera de cámaras con la persona que me está ayudando no son eh, la, la gama más alta que tiene Razer pero para hacer una gama de entrada más o menos media están bastante bien y para jugar un, pueden ser el gadget precisamente para todos esos que están empezando que quieren algo para probar, para perfeccionar sus habilidades sin tener que despertar toda la casa con el sonido Recuerden, tienen opciones para subir y bajar el volumen, inclusive para ponerle mute cuando hay conversaciones que uno no quiere que se filtren a las otras personas con las cuales está jugando. Así que, Black Shark versión 2X, una buena opción para esa gama de entrada tirando.